Saludamos a todas las personas que se empiezan a conectar con nosotros. Estamos en un sector subhumano de la capital fluminense, donde eh, hace pocas horas se registró un eh, lamentable flagelo acá. Eh, el fuego consumió tres viviendas en esta zona perteneciente al cantón Babahoyo. Este sector, bueno, eh, algunos le denominan 13 de abril, otros le denominan Dios, Patria y Trabajo. Lo cierto es que estamos acá en los exteriores, ...o en la parte posterior del de sector conocido como la réplica... ...el reasentamiento de acá del Cantón Babahoyo ...cerca también de la ciudad de La Puerta Negra... ...estamos en este momento acá eh, en el sitio donde se originó el fuego... ...aproximadamente a eh, las 12 y 30 o ya cerca de la una de la mañana... ...cerca de la una de la mañana de, del día de hoy... Se, ...se originó el fuego acá en este sector... ...consumiendo en su totalidad, repetimos... Tres viviendas en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, el fuego se propagó rápidamente y provocó que eh, estas humildes casitas quedaran en estas condiciones. Prácticamente nada se ha salvado, todo se consumió, el fuego inició en la vivienda de allá donde están las planchas de zinc que ustedes ven, planchas de zinc que están también maltratadas y prácticamente inservibles. Nada se ha podido rescatar, absolutamente nada, entonces el fuego se originó allá, eh, en esa... En esa zona posteriormente se extendió hacia la vivienda aledaña, producto de eh, los fuertes vientos también en esta zona. Eso coadyuvó a que el fuego pueda eh, extenderse de manera inmediata y los elementos de fácil combustión también originaron que las llamas llegaran incluso hasta estas viviendas que ustedes están observando acá. Tres casas se consumieron en cuestión de segundos nada más. Aquí está otra que también resultó parcialmente afectada. Y pues bueno, eh, hasta ahora se desconoce cuáles fueron las causas o cuál fue la motivación para que eh, el fuego consumiera estas viviendas. Vamos a conversar acá con, con, con una de las personas afectadas. Vamos a conversar con una de las personas afectadas que se encuentra acá. Mi estimada, buen día. Su nombre, por favor. Génesis Contreras. Estimada Génesis. Momentos de terror, es difícil lo que acabaron de vivir ustedes hace poco nada más acá. Sí, un momento que no se lo desea a nadie porque de verdad no sabía ni qué hacer ni para dónde coger. Lo único que hice fue percatarme de sacar a mis hijas de la casa y levantar a mi esposo porque estábamos dormidos y el fuego comenzó a consumir mi vivienda y no me quedó absolutamente nada. O sea, usted se percató de las llamas. Sí, yo me levanté porque sentía el calor encima y... Abrí los ojos cuando la mitad de la pared de mi casa estaba consumida y lo único que hice fue levantar a mi esposo para sacar a las niñas porque estaban dormidas. ¿Cómo fue ese momento? Reláteme. ¿Cómo, cómo tuvieron que hacer para, para sacar a las criaturitas en medio de las llamas e, e, y de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento? De verdad, que si usted me pregunta ¿qué exactamente no sé por qué. Fue un momento aterrador, lo único que hice fue a abrazar a mi hija, la de siete meses, sacarla del corral porque era la parte que se estaba prendiendo, sacarla de ahí y salir corriendo, luego en eso nos percatamos que la, me faltaba la niña de seis años y le digo a mi esposo que entre a cogerla en el momento que él entra a sacar a la, a la nena, le cae un plástico encima, se quemó la espalda y lo único que hicimos fue sacar a las niñas porque no, no podíamos hacer más nada. Su esposo resultó con, con quemaduras también. Sí, tiene quemaduras en la parte de atrás del espalda. Bueno, ahora eh, afortunadamente lograron salir, sin embargo, lo material se perdió absolutamente todo, amiga. Solo con lo que cargan colocado nada más. Sí, solo con lo que usted me y aun así porque esto me lo dieron ayer. Eh, las zapatillas son prestadas, no tengo absolutamente nada. De mis hijos no quedó nada, ni siquiera el portafolio donde estudiaban, la, el teléfono celular que, donde ellos recibían clases. No tengo absolutamente nada de ellos, no tengo nada, ni la ropa, ni los pañales de mi niñita de siete meses, no tengo nada, absolutamente nada. Me quedé sin nada, me quedé en la calle. Amiga, su esfuerzo tal vez por conseguir algunas de las cosas con las que ustedes a diario eh, solventaban una serie de situaciones, Ahora está donde está para amar. Solamente tengo la tierra más nada porque no me ha quedado nada. Amiga, eh, ¿la casa tampoco era suya, me decían? No, la casa no era mía. Mi, la casa donde yo vivía era prestada porque no tenía un lugar donde estar y estaba haciendo lo que eran los trámites para las casas que estaban fuera de, sol, en brisas del río, pero... ...todavía no se, agilita, no se agilitan los papeles, me dijeron que tenía que esperar... ...y en el proceso de la espera, el, la prima de mi esposo nos dijeron... ...que me podían brindar ese espacio de la casa porque ella tenía donde estar... ...y me dijo que por no salir corriendo, ni... ...o sea que no ande por ahí, de un, de un lugar a otro, me dio ese lugar donde estar... ...y no era ni mío tampoco, no tengo nada ya Mi eh, amiga, bueno, ahora frente a todo esto que está ocurriendo... Usted tiene tres, tres niños, tres menores. Eh, ahora mismo también ellos están necesitando ayuda. Eh, pero antes, cuénteme, ¿dónde pasó la noche? ¿Cómo hicieron para poder amanecer? Bueno, yo estaba sentada en, en el puente de mi casa. Mi esposo y mis dos niñas fueron a la partecita de atrás, donde la tía de mi esposo, porque yo no podía conciliar el sueño. Entonces. Se amaneció acá. ¿no? Sí. Bueno, ahora, eh, ¿qué es lo que más requiere con prontitud con urgencia? Las personas que nos están observando acá en vivo en estos momentos, a través de la señal de Noticias, usted me dice que tiene tres menores, tres bebés, ustedes también requieren ayuda, pero bueno, eh, si alguien pudiera colaborarle en estos momentos, ¿qué es lo que usted más necesita, amiga? Pañales para mi niña de siete meses, toallitas húmedas, eh, ropa para mis niños, los menores, cuadernos. Los útiles para que ellos prosigan estudiando, ropa, cama, pero con prontitud los pañales. Con mayor prontitud. Sí. De acuerdo, ahora también, bueno, sin duda alguna, ustedes requiere materiales también o alguna ayuda adicional para poder levantar nuevamente su, su inmueble, su vivienda, ¿no? Sí, cañas, clavos, tablas, listones, planchas de zinc, todo. ¿Dentro de, dentro de lo que tenían en su vivienda o...? o, o... ¿O lo de mayor valor que se le quemó? Mi televisor, mis teléfonos, mi cocina, las cómodas, el corral de mi hija, el coche. Entonces, ¿Ropita para lo, los menores también? ¿no? Entonces, sí, todas. ¿de, la... ¿De qué edad son? Tengo un niño de 7 años, una de 6 y una de 7 meses. ¿De acuerdo? ¿Algún contacto telefónico tal vez para que las personas puedan comunicarse con usted para hacerle llegar la ayuda? Sí, claro, aquí tengo un 09 85 16 98 94. ¿Se comunican con quién? Con Génesis Contreras Repítalo por favor, para que le, le puedan... 09-85-16-98-94 De acuerdo, Génesis Contreras, mi amiga, algo más que tenga que decirle a usted A todas las personas solidarias, a buen corazón, que están acá en este momento conectadas Que no se vayan a olvidar de que... Tengo tres niños y necesito la ayuda lo más pronto posible porque no los puedo hacer dormir en la calle. Bueno, me decía que no saben cómo surgió el fuego tampoco, o sea, es hasta ahora un misterio. ¿O, o, o tienen alguna presunción de qué puede haber sucedido? No, la verdad no tengo idea. Solo me levanté cuando la mitad de la pared de mi casa estaba prendida. De acuerdo, me alegro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí estaba la reacción de la ciudadana Génesis Contreras, eh, relatado los momentos difíciles que ha tenido que vivir eh, luego de que el fuego consumiera... Eh, estas viviendas que se encuentran acá en esta zona de este sector este sector conocido el este sector conocido como Dios Patria y Trabajo aunque algunos también le denominan 13 de abril pero bueno acá están todavía las personas tratando de alguna forma las personas en estos momentos de eh, tratar de ir ya retirando los escombros están retirando los escombros en estos momentos solo quedan los fierros retorcidos las latas ahí vemos la cocina eh, también los restos de, de, de otros elementos y, y electrodomésticos que eh, pues bueno, eh, estaban acá en esta vivienda, están tratando de retirar, al menos para vender en las recicladoras hacían por acá algunas de las personas que se encuentran presentes, Ahí están otra de las, eh, bueno, retirando algunos materiales y bueno, lo que queda acá prácticamente son escombros, más nada eh, esta aquí fue donde se originó el fuego en primera instancia, en esta vivienda habitaba eh, habitaban cinco personas, dos adultos y tres niños habitaban acá, eh, entre ellos una niña de siete meses vemos que las camas están sobre, eh, en este momento, el fango y los restos de lo que aún queda pues todavía eh, maltratado, quemado acá en esta zona aquí habitaban cinco personas, las cuales afortunadamente lograron salir eh, el, el, el padre de familia ha resultado con algunas quemaduras, también manifiesta eh, la, la fémina, acá en esta vivienda vivían dos personas, dos adultos Y en la que ven allá, otros dos adultos más Es decir que en total son nueve personas damnificadas Entre los cuales hay, este, en este caso, tres menores de edad Esa es la situación que nosotros estamos mostrando Y que podemos informarles de acá, desde este punto eh, Hay también un poco de consternación Están los vecinos eh, también un poco alarmados, eh, tristes Por esto que ha sucedido, por lo que ha ocurrido Acá están los restos, los restos de, bueno, de las planchas de zinc y de algunos materiales inservibles ya, pero que tal vez aspiran a obtener algo de rédito, al menos vendiéndolo en las recicladoras. Vamos acá a, a conversar también con otra de las personas que se encuentra presente acá. Bueno, vamos a platicar acá con este ciudadano, mi amigo. Buen día. Bueno, usted también es otra de las personas afectadas que lo ha perdido todo en este incendio. Buen día. Nosotros perdimos todo Porque ahí, ahí como lo ve No tenemos nada ¿Su casa cuál es? Esta de aquí sí, también Esta es la que es segunda que se quemó Sí Mira, ¿qué, ¿Qué pasó? Cuéntame. No, esa ahí, Es la primera, la primera, segunda y, y, y tercera De acuerdo De acuerdo, bueno, muy bien Entonces ya, siga nomás Bueno, va, va a hablar por teléfono En este momento hay algunas autoridades También que se están comunicando Para efectos de poder eh, Establecer contacto con los familiares Y de esa manera Tratar de hacer llegar la ayuda necesaria, pero hay tres menores de edad también. Eh, ellos requieren pañal, sobre todo una menor de siete meses requiere pañales. Eh, ellos perdieron absolutamente todo, incluso los dispositivos con los que eh, recibían las clases virtuales. De esta forma, eh, solo restos nada más, solo restos de eh, cómo ha quedado producto del desastre. Todo se ha reducido a, a, a ceniza y a fierros y latas retorcidas. De esta forma, de esta manera, todo está totalmente destruido, deteriorado, como están observando acá, eh, penosas las imágenes, eh, consternación. También por parte de los familiares, de manera afortunada, nadie... Eh, perdió a Dios gracias la vida, una menor de siete meses estuvo a punto de morir entre las llamas, afortunadamente su madre se dio cuenta a tiempo y logró sacarla, asimismo otra pequeña, eh, otra menor se encontraba en esta vivienda de acá, entre el fuego todavía, se encontraba entre las llamas y su padre ingresó a sacarla, un plástico, un plástico que se quemaba, un plástico derretido también le.. le se desprendió y lo, y lo quemó también en la espalda. Por acá, como ustedes ven, acá vea, este, están tratando también de eh, tener de tapar las, las, las fisuras, las fugas de agua que hay producto del fuego. Se han quemado estas tuberías que abastecen de, de, de líquido vital. Se han quemado, han sufrido este, afectaciones y pues eso también dificulta un poco más la, las tareas. Ahí siguen retirando... Siguen retirando en estos momentos las chatarras de esta forma y bueno, pues ahí está. Esa es la, la, pequeñita, esa es la pequeñita, la que ustedes ven ahí en brazos de la, de la mamá, es la que requiere también la ayuda, una niña, una, una infante, que requiere con urgencia la ayuda de todas las personas que más puedan colaborar.